familia regresamos con un nuevo video que me pidieron hace unos días explicando sobre la cartera del juego aquí en los tres puntitos y seleccionamos aquí como pueden ver nos venimos a los activos aquí en los assets aquí vamos a seleccionar esto y vamos a tener diferentes categorías en nuestros activos en esta sección tenemos todas las propiedades que tenemos en el juego. Hay dos cosas que son diferentes. Los círculos. Tenemos un círculo verde y un círculo azul. Los círculos verdes representan si tenemos esa propiedad a la venta. Como pueden ver aquí. Esta está en Fresno. La compré por 792 UPEX. Y la estoy vendiendo por 50.000 UPEX. No la tenemos a la venta. Nos sale el círculo azul y aquí está cuánto me costó la propiedad. Algo que se puede hacer desde hace unos meses es filtrar las propiedades que tenemos a la venta por UPEX o por dólares. Y se puede filtrar por ciudad y en cada ciudad se puede filtrar por barrio. Por ejemplo, si quiero ver en Brooklyn qué propiedades tengo a la venta, Digamos que solamente quiero ver las que tengo a la venta por UPEX. Selecciono aquí, nos bajamos, seleccionamos aquí. Por el momento solamente tengo tres propiedades a la venta por UPEX, que son de la colección de la quinta avenida. Por el momento no he tenido necesidad de usar esta sección de la billetera. Tal vez en un futuro, pero la verdad no, no la he usado para nada tal vez a ustedes sí les sirva. La siguiente sección son las casas, los edificios que hemos construido en nuestras propiedades. Y aquí como pueden ver, tengo mis estructuras, mis casas, mis edificios que aparecen en mi billetera, en los activos. Cuando ustedes ya tengan construcciones, estructuras en sus propiedades, cuando seleccionen una de esas estructuras en la billetera los traerá a la zona donde está esa construcción la siguiente categoría son por el momento las tarjetitas de Haplan que vendieron en abril o mayo en el, el Wax Wallet fue donde las vendieron ahí es donde las pueden comprar también hice un vídeo hace como un mes mes y medio demostrando cómo se pasan estas tarjetas, cómo se compran en el Wax Wallet y cómo se transfieren aquí en Appland. Se los recomiendo si van a comprar estas tarjetitas que en el momento no sirven para nada, pero muy pronto se van a poder usar para intercambiar tarjetas por propiedades, por exploradores, todo eso se va a poder hacer en un futuro muy cercano, tal vez unos dos a tres meses. Es lo que dicen que ya van a tener la tienda donde se van a poder intercambiar estas tarjetas. Les recomiendo el video. Creo que tengo un total de 30 tarjetas. Y estoy regalando 5, por cierto. Cuando uno de los videos llegue a 50 likes, voy a regalar 5 tarjetitas de estas cuando lleguemos a 50 likes en un video. La siguiente categoría son los NFL Legits. Hay un evento, va a empezar el evento en dos días. Subí las instrucciones en la sala de eventos de Appland. Todavía no lo veo bien qué es lo que se tiene que hacer, pero por lo que entiendo, se tienen que juntar estos NFTs, estas camisetas y gorras, pero que sean del mismo equipo. Y entre más de estas tenga uno, va a recibir un puntaje que nos va a ayudar para el evento de los primeros 10 jugadores van a recibir un explorador pero como les digo todavía no entiendo bien qué es lo que se tiene que hacer pero estos se están comprando antes se compraban solamente por dólares ahora se venden por UPEX. también les voy a enseñar dónde se compran cuando están a la venta nos venimos aquí donde dice get UPEX. aquí donde dice especiales aquí es donde vamos a seleccionar y estos son los los paquetitos compré uno de 80.000 para ver qué es lo que traía la verdad no, no le entiendo bien cómo se va a jugar esto pero todos estos son NFTs que van a tener un valor y entre más raros más van a valer si piensan comprar les recomiendo que compren de este de 80.000 mil sé que es mucho pero es el que va a tener un memento que son los más raros y que van a valer más la siguiente categoría son los adornos para nuestras estructuras. Como les dije, hice un video la semana pasada donde abrí los paquetes y vimos las diferencias entre cada NFT. Hay tres diferentes niveles. Si pueden ver, este es el más bajo, el uncanny, lo que llaman el, como común. Luego están los bizarros. ¿Cuáles serán los bizarros? Ah, miren este. Este es un bizarro, este es el segundo nivel de estos NFTs de adornos y después tenemos los que se llaman los Elridge, que son los más valiosos, pero como les dije, vayan y vean el video que hice la semana pasada para que vean cómo abrir los paquetes y cómo decoré mis propiedades, estos NFTs también pienso en venderlos el próximo año muchos jugadores van a querer tener la primera edición de estos NFTs que la verdad están muy bonitos así es que espero recuperar mi inversión al vender unos 4 o 5 dentro de un año pero vamos a ver y la última categoría que tenemos son los Legits de Halloween que también vienen en tres diferentes niveles lo que llaman el Uncanny, el Bizarro y el Elridge. Estos de color azulito son los Como pueden ver, se acuñaron, se mintearon 2573, así es que no son muy raros. Si nos venimos a estos que son rojos, el pequeño esqueleto, este es un bizarro, nivel bizarro. Como pueden ver, solamente 534 de estos NFTs fueron minteados. Estos amarillos, está muy bonito son los average que son los más raros aquí solamente mintearon 184 me tocó un número muy alto así este es que no va a valer tanto entre más pequeño sea este número más valioso es el NFT bueno familia un vídeo muy corto y estas son todas las categorías de nuestra billetera nuestros activos gracias a Julián por recomendar este vídeo así es que recomiéndeme videos pero lo que les puedo recomendar es que se unan al canal de Discord que tenemos en español en la descripción les dejaré el, el enlace y tenemos miembros que están ayudando a los jugadores nuevos los fines de semana casi no hay nadie todo el mundo está disfrutando su fin de semana pero entre semana está más activo el canal y ahí estamos para ayudarnos entre todos cuando fue la apertura de Nashville pudimos ayudar a 3 jugadores a llegar a nivel uplander a en un día o dos días no se les olvide inscribirse al canal cuando lleguemos a los 250 miembros haré un sorteo y vamos a tener dos opciones o les regalo una propiedad a cada uno de los tres ganadores o les presto .5 sparks por una semana Así es que los ganadores los voy a contactar y les voy a preguntar qué quieren. Si una propiedad o que si quieren .5 Sparks por una semana para que les ayude a terminar sus construcciones y tienen, si están construyendo algo. Eso es lo que voy a hacer. Así es que habrá muchas oportunidades de ganarse diferentes cosas porque están viendo los videos, propiedades, Sparks por una semana, tarjetitas de Aplan y todo mundo se puede llevar un NFT de mi explorador solamente por andar viendo los videos y por inscribirse al canal. Dejaré toda la información en la descripción. Ya regalé creo que 5 NFTs de mi explorador. Y como siempre, muchas gracias por ver los videos. Se los agradezco mucho. Estén pendientes de los videos que se vienen. Como siempre. No se les olvide unirse al canal de Discord. Antes de que empiecen siempre pregunten dónde se puede empezar. Los esperamos ahí en el canal de Discord para que los ayudemos. Una vez más gracias a Julián por recomendar este video. Espero que te ayude y a otros jugadores. Bueno familia, muchas gracias otra vez. Inscríbanse al canal, dejen un like por favor. Y nos vemos esposito en el metaverso.